¿Qué haces en la barra? Yo, mirándote, corrijo, ojeo poemas, relatos, enhebrado por citas, sentimientos marcados por saquitos de té. Escucho canciones, busco alguna que me haga arder. Me aparece Burn the Cure, y enseguida Pictures of You. ¿Bajaron la luz? La lámpara sobre mí parpadea, titila, late como si la realidad aumentada supiera que está todo en desintegración. Las horas compartidas que dormimos, la agonía de los ojos entrecerrados, el cansancio de los días cada vez más cortos, la latente despedida de la coda del verano, todo se oscureció. Digitas y yo no puedo seguirte. Y si sí, sabes, tenés razón. Días de luna, noches de sol, no es esto una canción y tampoco hay tanto que decir. La habitación, el sillón, la noche se me viene encima y vos masticando el viento. Y vas masticando el viento, el otoño vacila lo que vendrá. El invierno arde y los ojos penden, ruge la paz que espera. El jugo es libre y el juego y el fuego. A través del ventanal la ciudad se funde y todo se confunde. Al atarcer, el frío y sin red el sol se caerá. También al otro lado del río, y no es casualidad. Cuatro gotas en la boca, tres más para ver mejor. Sueño dormido y duermo despierto. Y si hace falta, no, ya no miento. A lo sumo invento miradas diagonales. Ventanas emergentes, puntos de vista. Pretemporada del invierno crudo. Aprendizaje del frío, en serio. De las noches solo. Otra vez, en los ojos, revelado algo que no ves arrulla la canción que cantarás después, desintegración de la retina cansada, de la rutina agujereada, y hoy tal como ayer digo que mejor me voy.